Hombres y mujeres tienen derecho a tomar la decisión de casarse desde su libertad sin que para ello pueda haber restricciones por razón de sexo, religión, ideología y también tienen el derecho a separarse desde su propia voluntad.